Vamos a pasar a un premio ahora de un emprendedor que ganó el premio de emprendedores de, los blog, de, de de Expo Coaching. Es un chico que se llama Humberto Humberto Varas y le voy a invitar que venga aquí al escenario para recibir su premio de la mano del único, el grande fundador de Expo Coaching, David Caballero y Humberto Varas. Aquí están. Aquí están. Muy bien. Con los hombres en negro. Muy bien. Entonces, eh, David, David, unas palabras por Humberto, si quieres. ¿Qué tal, Humberto? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Tengo el honor de entregarte una placa. Humberto, como sabéis, ha ganado el mejor proyecto emprendedor que nosotros valoramos muchísimo en Expo Coaching. Y, pues, para mí es un honor entregarte esta placa. Sé que sois cuatro en el equipo. Vienen de Sevilla. Eh... Ven, ven, Estela, ven. Estela, Estela. Estela. <risa> <risa> Está a la izquierda, es también parte del equipo. Y gracias por subir al escenario. Se puede, aplaudir, se puede aplaudir, se puede aplaudir. Gracias por venir, gracias por vuestro proyecto emprendedor, gracias por lo que hacéis, por vuestra apuesta por el coaching y desde Spocoaching así queremos, queremos ¿no? entregaros este galardón. Así que os hago entrega de esta plaquita... Premios Expo Coaching España 2015, galardón al mejor proyecto emprendedor de coaching. Un aplauso para ellos. Se lo merecen. Sí. Tuvimos más de 10 proyectos, la verdad que todos muy, muy difíciles, pero bueno, eh, nos motivó una cosa muy, muy importante, sobre todo eh, decantarnos por este proyecto y fue esa parte integral que vosotros buscáis en, en los procesos de coaching eh, que no... Que, no sino que tocáis un poco de todo, ¿no? y que, que, que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿queréis comentar alguna cosilla o...? ¿Un micrófono tenemos? Eh, el tiene, me parece. ¿Tiene, sí. ¿tiene Para... Ahí ya no. Tenemos micro, eh, voy a buscar uno. No, vale. Bueno, pues... ¿Tenéis aquí? Eh, aquí. Aquí. aquí. Vale, Ahí. gracias. Bueno, daros las gracias por, por valorar la propuesta. Y, y bueno, encantados de estar aquí y, y transmitiros también años de trabajo desde una visión, un sueño en su día y que ahora se pues, pues está haciendo realidad y está siendo reconocido. Por tanto, son palabras de agradecimiento y un honor estar aquí y compartirlo con vosotros. Gracias a vosotros. Dentro de este premio y esta placa les hemos querido también dar el honor de que presenten su proyecto, de que os cuenten lo que hace, 20 minutitos. Así que yo espero que disfrutéis muchísimo. Nosotros lo hicimos también leyéndolo y las conversaciones que hemos tenido posteriormente, o sea, anteriormente y, y nada. Os dejo el escenario es vuestro y enhorabuena. Muy bien. Gracias. Gracias.